Hola amigos del canal Random, sean bienvenidos un día más a uno de estos versus maravillosos porque desde que el mundo es mundo nos estáis enfrentando con Andoni de agujeros de guión que era amigo nuestro antes de que ninguno de los dos creara los diferentes canales así que Andoni, bienvenido, hoy te vas a enfrentar a Pimpinello, ¿cómo estás? <risa> Muy bien Bien, bueno pues, eh, vais a enfrentarte a Pimpinello, Pini, ¿qué, qué tal? ¿Cómo vas tú también? ¿Estás bien. nervioso? Bien, bien, estoy preparado, yo sé que... La otra vez hacerte 5, esta vez a lo mejor puedo acertar 5 también. Venga. Andoni, tanto para ti como para la gente que no vio el primer vídeo, que por aquí arriba saldrá, ¿vale? Pues lo veis, hombre, no, no cuesta. Pues lo que vamos a hacer es... Hemos encontrado una IA que genera pósters en base a una sinopsis ficticia. Tú puedes escribir la sinopsis que te apetezca y la IA genera un póster. Pero se nos ocurrió que qué ocurriría si metíamos la sinopsis de una película real, una película muy famosa. Entonces la IA con uh, con una con una sinopsis real pues genera todo tipo de atrocidades. Y la idea es que vosotros, tanto vosotros dos aquí peleando a muerte, tanto como la gente en su casa, pueda ver eh, este póster e intentar adivinar qué película es, eh, basándose en lo que ha generado una IA a la que se le pueden meter 200 caracteres. Y no se le puede meter palabras prohibidas, ¿vale? Es así de sencillo. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es que cada uno de vosotros tiene 20 segundos. Si falla, hay rebote. Y si no, pues, pues ya vemos qué hacer. Y la idea es saber quién puntúa más. A ver quién gana. A ver quién gana este duelo a muerte entre canales. ¿Estáis listos, chicos? Vamos allá. Yo no Venga. voy a participar, yo soy el árbitro. Yo ya sé cómo va esto. Así que, si os parece, os dejo con la primera de las IAS. ¿Estáis listos? Andoni, comenzamos por ti. Tú mismo. Una, dos, tres Tienes que adivinar esto que es Dios mío <ríe> Fíjate en los pequeños detalles 10 segundos La momia No es correcto, Pini, tienes rebote eh, Dioses de Egipto No es correcto ¿Queréis poneros de acuerdo entre los dos? Eh, joder, me, no me sale. Moisés de... o alguna de estas. O Diez mandamientos. Egipto. Tenéis que poneros de acuerdo. Si acertáis entre los dos. ¿Cómo se La peli Exodus. La de Ridley Scott. Eh, pues no sé qué peli es esa. Pero... A ver, tiene que ser una peli famosa. Porque aquí se pone peli famosa. 10 sí. eh, mandamientos. Vamos a ver. Por ejemplo, digo yo. En efecto, los 10 mandamientos. Eh, tenemos aquí Moisés... Es que lo pone abajo Moisés. ¿vale? Moisés. <risa> pues bueno, Moisés es ese señor con barba, pero no habéis puntuado ninguno. ¿Vale? Sí, pero bueno, Moisés. esto es así de rápido. Venga, Pini, empiezas tú. Siguiente. Esta yo creo que es fácil. ¿no? Hombre, esta tiene que ser Matrix, ¿no? <risa> en efecto, la, un poco, pero sí. No, nos ha troleado la IA de cojones. <risa> Sí, en efecto, Matrix. Neo descubre que el mundo no es real. Morfeo la ayuda para escapar de esta fantasía, bla, bla, bla. Bueno, es bastante. Claro. ¿Eh? Pues como Matrix, pues Uterix De Matrix, pues Utero, que es lo mismo. Pero en inglés. Es que tú, tú no sabes. Tú sabes de historia, pero de inglés no sabes. <risa> vale, Andoni, siguiente. ¿Estás preparado? Vamos allá. Pista para los dos. No es Blade Runner. Joder, eh, la primera que iba a decir. <risa> Sí, porque ha generado lo de Blade Runner, pero no es Blade Runner. Doctore Dire. Ah, oh, ¿cómo se llama la peli esta de las gafas de alienígenas? Que te ponías las gafas... Dios, no me sale ahora. ¡Tiempo, di algo! ¿Están vivos? No. ¿Pini? Eh, misión imposible. No. Venga, tenéis un ratito los dos para poner ideas en común. Vamos, chicos, entre los dos seguro que lo sacáis. A ver, esto es algo galáctico... Algo de ciencia ficción, seguro. Sí. sí. Eh, a ver, ¿qué pone arriba? Doctores Dire... Doctores Dire... ¿Dire? <risa> doctor Cibajo <coughs> Y and Furious no va a ser, ¿no? Es que lo de abajo, ¿qué es? ¿Alguna peli de algún doctor? Venga, decida algo entre los dos. ¿Y si pone directores? Se acaba el tiempo. No tengo ni idea. No. ¿Os rendís? Sí. Nah. Pues esto, amigos míos, es regreso al futuro. <risa> Marty accidentalmente viaja al pasado y evita que sus padres se conozcan. Doc le ayudará para volver al futuro. Y genera el póster de Blade Runner. ¿Por qué? Porque le ha salido de, de ahí. Pini, <ríe> <ríe> Pini, ¿Estás preparado? Eh, Siguiente. Sí. ¿Cuál? Bueno, eh, espera, espérate. ¿Spiderman con Superman? ¿Qué narices es esto? <ríe> es que claro, si digo Spiderman, pero es... A ver, ¿Superman salió Batman V Superman? Voy a decir Spiderman. Vas bueno, a decir Spiderman, es tu última palabra. Eh... sí, venga, Spiderman En efecto, es Spiderman Una araña radiactiva muerde a Peter Pero adquiere su pez poderes y lucha contra el mal Pini, no te quejarás que te está cayendo todas las fáciles Le estamos dejando al pobre invitado toda la mierda No está es... tongado ni nada esto, eh, para que gane Pini Venga, pero... Tony, ¿estás listo? A ver, Una, a ver Una, dos, tres parece vale, uh, que fácil. Creo que puede ser fácil. Esta es la de monstruos, S.A No, Pini. ¿Cómo? <risa> Yo pensaba que era eso por pues el diseño. Coño. No. A ver, tiene que ser alienígena monstruos eh, Aliens no va a ser, ¿no? No sé, tú sabrás. Lo aliens. Que me Venga, aliens. No es aliens. Venga, tenéis los dos un ratito para intentar averiguarlo. ¿Podría ser ¿Es rec. Eso ya es respuesta conjunta entre los dos. Pero Venga, no es REC. ¿Es REC? Venga. Pues no. La película que estamos buscando, amigos, es Troll 2. Una familia de ciudad baja al campo... No lo acierta nadie. ...y debe huir de monstruos que quieren convertirlos en plantas. ¿Eh? ¿Cuál de este grupo del póster son los trolls? ¿Los cosas verdes de atrás? Y luego, pues. Tiene una cara de monstruos. Oye, sí, pero... la... aunque la familia también es un poco atroz. Pero mira, sí, pero... abajo tienes el Oma oh y O sea, tienes eh, el un... Oma oh y un... que, un que le falta una mano. Abajo a la izquierda, el de rojo. Le falta una mano. Sí, porque se la han comido los Goz. Y a la, <risa> <falta un> <risa> <risa> a la de arriba le falta un brazo. le falta un brazo. Algunos <risa> jóvenes <risa> tienen como manos humanas. <risa> Pini venga, siguiente. Que esto va a Venga, rápido. vamos. Venga. Sí, sí. Esta sí que es absolutamente imposible que nadie la acierte. Ya lo digo, esta te ha tocado, Pini, pero esta es imposible acertarla. Me están rodeando como, como, como otro brazo. Sí, tiene como un, como un brazo adicional eh... que le nace del torso al señor. A ver, vamos a ver si... Como son famosas, vamos a ver si Pretty Woman. No, Andoni, te nah. toca. Dios, no tengo ni idea. Esta es jodidísima. Eh... Es una de las pelis más famosas del mundo Con un fandom brutal Star Wars No, venga, tenéis los dos Os doy una pista Es una película que lleva 40 años de forma ininterrumpida en cines La única, creo Venga, chicos, lo los que el viento se llevó. <risas> tiene que ser de los 80. 80. Nada, ¿no? No tengo ni idea. ¿Pini? Una, una última pista más. A ver, por eso. Es, es musical. ¿Musical? Hostia. Esta soy magnánimo porque es imposible acertarla sin pistas. 40 años. A ver, Dirty Dancing no puede ser, ¿no? No, venga. Nada, De los 80 vale. musical, el Esto tampoco. es The Rocky Horror Picture Show. ¿Qué dices, tío? <risa> Pero ni tío, es que esto... Esto, una pareja que, que vuelve de, de una boda, una tormenta les obliga a apartarse y se meten en un castillo que. Y se refugian en un castillo desde de la tormenta. Esto es la sinopsis de la, de la peli de Rocky Horror Picture Show <risa> Menos mal que me estaban tocando las fáciles, ¿eh? <risa> Venga, Andoni, esto, esto es un reparado. Esto no <risa> es imposible, madre. tío. Esto es muy <risa> random. Hostia. Ah, esta sí. Esta sí, Andoni. Esta yo creo que. El padrino. Sí, sí es el, de, lo, Doni, lo de los caballos, Doni, vamos. Esta era muy fácil, venga. Alguna facilidad tenía que tocar. Pini, ¿estás listo? Sí, sí, estoy listo. Venga. Hombre, esta Rocky, ¿no? <risa> es Rocky Rollar, ¿tú estás seguro de eso? Sí, es Rocky. <risa> pues sí, es Rocky Moreno. Toki. Eh... <risa> Rocky es un coleccion un colector de deudas que se dedica a, a boxear, bueno, que va a boxear contra el campeón del mundo. No he leído la sinopsis del padrino, pero da ah, igual, si ya, ya lo sabéis. Venga, Donny, que esto está, está más cao ya. Siguiente. Tiempo. ¿Por qué siempre pienso en Blade Runner? Todo te recuerda a Blade Runner, estás ahí obsesionado, estás trabajando en ella. ¿vale? No sé, igual diría Ready Player One. Eh, Pini... Vamos a decir... Espera, espera, espera. Eso parece un policía, ¿no? Eh... A ver, no creo que sea. Maniac Cop, pero Maniacoc, venga. Venga, no, fallo. Venga, tenéis los dos. Tenéis los dos un ratito para, para intentar averiguarlo. ¿Será esta Blade Runner? <risa> ¿Será Fast and Furious? Pillar las pistas, policías, el futuro. Time Cop no creo que sea, no es tan famosa. West eh, 3? ¿Demolition men No, nada. Error fatal. Esto es, amigos, Mad Max. Joder, tío. <risa> en una guerra nuclear. No un policía encargado de la carretera debe pelearse contra unos bandidos. ¡Pero lo pone desierto en la sinopsis. Sí, sí tío. <risa> Bueno, la, la, la Mad Max no era del desierto, era, era futuro pos, posa nuclear, pero eran ciudades normales. Pero la primera tenía mucho desierto. Pero no todo. Sí, tenía mucho también, tío. <risa> eso, Venga, tío, no me lo ¿no? Me olvidéis, no, no vais a saber vosotros más que la IA. <risa> Venga, aquí le tocaba, Pini. Venga. Hostias. Esta es factible de sacar. Hostia, sí, es que esta puede ser muchas pelis. Si sí, es lo más genérico que... Esto puede ser de cualquier peli de Nicolas Cage de acción. <risa> eh, Venga, di algo, Pini. Ya se me ha acabado acaba el, el tiempo. tiempo? Sí, eh, di algo. Yo qué sé... Eh, a ver, con Por decir no, una de Yo diría arma letal, pero... ¿Estás seguro? No. Podría ser, sí, podría ser Podría ser, pero no Venga, tenéis un ratito para los dos Intentar averiguarlo A ver, do, dos policías rebeldes no creo, ¿no? Joder, es que puede ser muchas cosas Policías rebeldes o hora punta Sí Y este se ríe A mí me parece que estamos dando Palo Venga Pelis famosas de, de compañeros así policías Solo se me ocurren esas no sé. están cash o alguna de estas. Bueno, no, no la. Sí, no, era sí. Ni os habéis acercado. Nos encontramos frente a. Seven. Un malo se dedica a asesinar gente basándose en los siete pecados capitales y dos policías lo buscan. ¿Eh? Mm. Esta, esta era factible, era factible. Bueno. Entonces, son claramente Brad Pitt y Morgan Freeman. <risa> Bueno, aquí le toca ahora a Andoni, ¿no? Venga. Sí. Siguiente. Hostia. Hasta esto... así. Vale, como no sea tiburón. <ríe> Los tres tíos en, sin camiseta de abajo. Igual. ¿Es tiburón? Sí, es tiburón, claramente. Muy en una la playa, la la un la la monstruo Arturo se dedica Luciano, a matar todo. gente. No pueden cerrar la playa, pero tres tíos van a cazarlo. Entonces, estos tres son el, el, el, el sheriff, el pescador y el de las gafas, el científico. No he pensado? Hecho? Que podría ser una interpretación de la IA de la peli del tiburón de tres cabezas. Sí. <risa> en plantea el tiburón y luego te hace. <risa> bueno, Robocop hizo a, a un humano y a un robot así fusionados por, el, por los hombros, o sea. Pini, ¿estás listo? Eh, sí, venga. Siguiente. esto es está... como... <risa> no sé es como Chuck Norris y Chuck Norris con con Chum Norris porque no eh... sé por todos esos polígonos que tienen la chaqueta esas luces brillantes vale. hostias tú a ver qué tal en casa cómo vais el oeste vaqueros película famosa del vaquero y que haya luces estrambóticas <risa> Venga, Pini, que te ha sido mucho de tiempo, de algo. Joder, ¿cómo se llama...? Ah, eh, Way, Way, West. No, Andoni. Cowboy Aliens. No. Venga, tenéis aquí un ratico para los dos. Poner ideas comunes. A ver, tiene que ser una peli famosa. Del oeste. Pero claro, es futurista. ¿Tiene que ver algo con el futuro? Porque a mí me despistan No, es, no, no, no, no, no te... tiene nada que ver con el futuro ah, No, no la que... ya porque la ha salido de las narices Pero los brillitos esos pues yo qué sé eh, A ver es que salen Cinco tíos, Si nos diría el bueno El feo y el malo, por ejemplo Tenéis que decir alguna Podría ser el bueno, el feo y el malo Pues venga, ¿vale? Venga. En efecto, el bueno, el feo Y el malo, tres cowboys <risa> Me despisa que sean sin. <ríe> tienen que buscar un tesoro, pero necesitan la ayuda de los otros dos. Así que ah, tienen que colaborar. Están, a, están atrás. Claro. El de azul, el de la izquierda es el bueno. El de azul, el feo y el otro, el malo. Y ya está. Y los de abajo son brillantitos. Se, se fusionan, ¿no? Porque necesitan la ayuda de otros dos. Entonces, como que representan la, la unión. Eh, pero bueno, os doy, os doy un punto a cada uno. Pero bueno. Eh, ¿A quién le toca ahora? Eh, a Andoni. ¿Estás listo? Tiempo. Joder, esta, esto me suena. A... Yo me gustaría saber qué coño significan las letras ahí. Es que eh, La de Tarantino. Eh, la de. Joder, la primera. Ah, la va a acertar, que yo. Dios, no me eh, ¿Reservo Dogs? ¿Es tu última palabra? ¿Reservo Dogs? Sí. Pues en efecto, reservoir Dogs. Madre Un mía, grupo de gaster. La has pillado, lo has hecho muy bien, sí, sí, sí Tienen que robar una compañía, algunos son arrestados Otros se tienen que reunir en la... En el lugar de reunión Muy bien Andoni, eh, muy, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno amigos, pues quedan Si no me equivoco, esta, esta que viene es muy fácil Y queda otra más, así que Pini, te toca La fácil No, la fácil es la siguiente Le va a tocar a Andoni La fácil toca a Andoni ¿no? Sí, o sea, esta es, te toca a ti Joder, es que es jodido porque veo el coche de abajo a la izquierda Y parece Cars, pero entiendo que será Toy Story ¿Es tu última palabra? Sí, Toy Story Pues en efecto es Toy Story eh, Los juguetes de Andy se mueven cuando él se va de casa Y dos de ellos se pierden <risa> bueno. y, y Andoni, para rematar, tienes la oportunidad de empatar con la última eh, yo creo que sí Uf. me imagino que será Titanic pero ya nunca se sabe <risa> tiene toda la pinta <risa> tiene toda la pinta pues en efecto, obviamente a todas luces esto es Titanic eh, un barco se hunde trianic, es que si no no el copyright de estas cosas un barco se hunde después de chocarse con un bloque gigantesco de hielo que es lo que pues... estaba flotando en el aire por lo visto ¿no? porque ha saltado claro, claro. para chocarse <risa> eh Después, después de chocarse... El barco sube, sale del agua. Después de chocarse con un bloque de hielo. No especifica dónde está el bloque de hielo. Si está sumergido, si flota, si lo ha traído un alien. Hay un cubito gigante en el mar y el barco se hunde. Por eso, ya Amigos, pues pues desgraciadamente eh, no tengo más imágenes y tenemos un empate a 6. Entre los dos, así que eh, me da que este versus va a terminar en empate, en tablas Y tendremos que repetirlo porque no tengo imágenes para desempatar Digo, son 15, son impares Pues bueno, eh, empatarán No empatarán. Claro, es que hemos dejado un en blanco, ¿no? <risa> bueno no, eran 15, ¿no? <risa> sí, sí, las que habéis fallado, las que tal, las que habéis acertado los dos juntos Os he dado un punto a cada uno, pero bueno algunas eran muy fáciles, otras eran imposibles, pero empate a 6 en total, según mis cálculos. Entonces, pues nada, tenemos un, un empate. Pero bueno, no está mal, no está mal. Para ser el primer versus yo pensaba que Pini iba a perder, pero Pini ha mantenido el espíritu del canal Peleón, ¿vale? No ha venido Andoni a, a, a, a darte una paliza. Queda, queda combate nulo, tablas, ¿no? Como queráis. Queda bien, me libró. Y ya está. Somos colegas, todos en paz. No estaba pactado el empate ni nada por el estilo. ¡Ja, <risa> Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, Pini, despide o, o eh, lo que, que haga lo que quiera, vale. Oye, pues quiera. nada, no. Doni, pues muchas gracias por pasarte por aquí. Eh, si quieres la revancha ya sabes que, que la tendrás. Y. Tras semana la revancha, seguro. Me parece bien, me parece bien. Y bueno, eh, que el árbitro despida. El árbitro despide ya.